Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy, ¿cómo yo puedo eliminar una página de Facebook en el 2022? Facebook ha escondido eh, esa opción. Es muy difícil llegar. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a todas las páginas que yo he construido con este perfil de Facebook. Le di a páginas, lo vieron, en la parte izquierda le di a páginas. Y en esa opción me va a salir... Profesá mi salmo y avance IT, que es esta cuenta. Yo voy a eliminar salmos porque entiendo que es el tiempo de enfocarme. Mientras menos actividades hagamos, la energía fluye donde estamos más concentrados. Salmos, ¿verdad? Le di ahí. Y luego entonces, voy a entrar a la página de salmo. Era una página donde yo publicaba asuntos de la Biblia, etcétera Entonces aquí, en ese botoncito que está ahí, me va a aparecer una opción que dice configuración y privacidad configuración y privacidad le vamos a dar ahí luego nos vamos a ir a configuración y luego entonces le vamos a dar a este botón que dice privacidad Ok, fíjense que está casi escondido es para que la gente no lo encuentre luego de privacidad nos vamos a ir a información de la página o sea que está sumamente escondido Luego aquí entonces sí me da la opción, la última que dice desactivar y eliminar. Usted quiere suspenderla, también lo puede hacer. Si la quiere desactivar para siempre, eliminar para siempre, lo puede hacer. Vamos a dar a ver. Eliminar página. Si usted la quiere desactivar de manera temporal, selecciona de arriba. Yo quiero eliminar esta página porque no la voy a usar. Dice aquí, eliminar página definitivamente. Si eliminas tu página de Facebook, no podrás recuperar el contenido ni la información que tu página compartió en Facebook. También se eliminarán messengers y todos tus mensajes. Des entonces yo lo voy a continuar, ¿ok? Entonces aquí me va a pedir. Entonces aquí me va a pedir la contraseña. Yo la voy a poner. Debo saberme mi contraseña de Facebook, de mi perfil personal, ¿verdad? Y me da otro mensaje. Estás a punto de eliminar tu, tu página definitivamente. Si estás listo para hacerlo, haga clic en eliminar página. Una vez que solicitas la eliminación de la página, tienes 30 días para reactivarla y cancelar la solicitud. Una vez transcurrido este periodo, se iniciará el proceso de eliminación y no podrás recuperar el contenido ni la información. Simplemente usted va a olvidarse de esa cuenta, ¿ok? Porque ellos lo que están haciendo es, buscando la opción de que usted no la elimine, continuar. Y ahora vamos a ver en mi perfil personal, ¿verdad? le doy a página y miren donde ya no me sale la página. ¿Lo ven? Entonces así se elimina una página, eh, un fanpage de Facebook en el 2022. Señores, no vemos ahorita y su, no olviden suscribirse, dejar un me gusta. Hasta la próxima.